Sí, a nivel nacional, por instrucción de la directora ejecutiva del ProConsumidor, doctora Nina del Castillo, se está llevando a cabo un operativo de verificación de precios que se hace todos los años con motivo del Viernes Negro. Eso ya inició la pasada semana. Aquí en San Francisco de Macorís se está ejecutando en una de sus fases, que es la fase de orientación. Se está en las áreas comerciales donde hay los principales centros de comercio entregándole volantes a la gente con informaciones muy precisas acerca de qué hacer en estos momentos como tú dices aumentan la oferta entonces la gente tiende a sí misma a violentar esos derechos de los consumidores y usuarios entonces las instrucciones son de orientar en los centros comerciales entregando volantes y brochures para que la gente se informe de sus derechos y segundo Verificación del precio, como hay publicidad, publicidad de los precios, de las ofertas, como se dan a conocer listas, la institución con esas listas está consultando precios en distintos eh, supermercados, empresas, tiendas, en Santo Domingo y otro punto del país. De manera que se está haciendo el trabajo preventivo y también se hará el trabajo durante la celebración de esta actividad comercial para prevenir y para toba, tomar la medida que correspondan si se detecta cualquier violación a los derechos de los consumidores. También eh, hay que decirle a los consumidores que ProConsumidor tiene una aplicación para los móviles, teléfonos móviles que es ProCoAPP. si usted la baja y desde su celular usted detecta cualquier anomalía en cualquier centro comercial, desde ahí mismo la aplicación le establece la guía de cómo usted hacer una denuncia o una reclamación desde ese mismo lugar. Hay que estar bien atento. Si usted va a comprar en estos días y va atraído por cualquier tipo de oferta, debe incluso, si es posible, llevar la oferta, escribir. Si es por, por impreso, pues llevar el volante, llevar el anuncio. Si es por la radio o televisión, tratar hasta de grabar o escribir para comprobar de que los precios que se publicitaron son los mismos a que se están ofertando en el negocio. E incluso en la propia góndola, muchas veces es bueno también usted tomar los precios para verificar de que lo que dice en la góndola, ese precio de, del producto, es el mismo que le van a cobrar. Y ante cualquier situación entonces, pues pueden venir a ProConsumidor. En la calle Colón 72, aquí en Plaza Universo. Y también pueden llamarnos o entrar a la página nuestra que es www.proconsumidor.gov.com. ¿Cuáles son las consecuencias que podría afrontar un comerciante a la hora de que se detecte ciertos fraudes? Bueno, tú sabes que la ley establece multas que pueden ir hasta de 1 a 500 salarios mínimos. Y la propia ley establece una clasificación de la falta si es un fraude como tú dices eso se podría hasta complicar porque un fraude es un tipo penal significa que entonces hasta el ministerio público podría perseguir esta acción pero en cuanto a lo que el pro consumidor corresponde se lleva el proceso administrativo correspondiente se le impone la multa si es necesario y si entonces pues por el tipo de, de delitos si, o de violación si es muy grave se podría entonces ir a los tribunales y someter a, al proveedor por la supuesta violación.